MZ, oh. ah, escucha eso. Tu corazón fue mi más grande anhelo, Tu boca, tu cuerpo era mi único deseo Hoy no sueño con tenerte ni verte Ni siquiera por conservar tu recuerdo en mi mente Puede doler el sentimiento que siento Igual veo mi alma hundirse por completo Ahora mi pasión es la soledad a causa de tus años El amor que tenía hacia ti es imposible de recuperarlo Aunque tuve siempre la certeza de que lo nuestro podía perdurar Yeah. Toma tus mentiras y apártate mi vida No seguiré creyendo en tu supuesta mentira de maravilla La ilusión de mi se rumba, eres muy diferente a quien creí Fuiste como una piedra en mi camino de buscar otro destino La ilusión de mi se rumba, eres muy diferente a quien creí Fuiste como una piedra en mi camino de buscar otro destino tu engaño fue lo primero para que se acabara el deseo Las horas y momentos de felicidad no perdurarán ni siquiera el recuerdo Debo dejar todo al pasado cuando mi alma te la has llevado No puedo intentar culparte cuando siempre tuve la certeza de que Era imposible tratar de cambiarte Desde 720 record, MZ tirando sus tristes versos Eso es lo único que en ese momento siento 20 record, MC está tirando sus tristes versos Eso es lo único que en este momento siento ah. Ahora mi pasión es la soledad causa de tus daños Siento que mi alma se destroza en pedazos Tu corazón fue mi más grande anhelo Tu boca, tu cuerpo Era mi único deseo Hoy no sueño con tenerte Ni con ver Yeah.